Hola, hoy os vamos a explicar en qué consisten los programas de una lavadora Beko. A la hora de escoger una lavadora tenemos que tener en cuenta varios eh, factores, eh, por ejemplo la capacidad, la clasificación energética y uno de los más importantes es mirar qué menús o diversidades de programa presenta la lavadora y saber si se encajan a nuestras necesidades o a las necesidades de las personas que conviven con nosotros. Empezaremos por el programa de algodón. El programa de algodón es común en todas las lavadoras. Eh, tenemos que tener en cuenta que se, estamos hablando de fibras eh, que tienen un alto porcentaje en algodón, toallas, eh, como por ejemplo sábanas, algunas camisetas interiores, eh, ropa interior, pijamas, de acuerdo, a todo este tipo de, pro, de tejidos. Eh, utilizaremos diferentes temperaturas en función de la suciedad de estas prendas. Pensar que el algodón resiste altas temperaturas, podemos llegar hasta 90 para un nivel de suciedad muy alto, 60, que es el aproximado, 60 grados, un nivel de suciedad mínimo, o cuando hay un nivel de suciedad eh, prácticamente escaso, podemos utilizar el programa en frío o 30 grados. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que a mayor temperatura hay mayor riesgo de que eh, las prendas, si son de color, se puedan desteñir. Continuaremos con el programa ECO. Es un programa pues, que, como su nombre indica, intenta minimizar el consumo energético y de agua en cada lavado. Se parece mucho al programa de algodón, eh, pero utiliza menos recursos. Al utilizar menos recursos, se utiliza menos agua y menos energía. Con lo cual, el lavado tampoco va a ser tan intensivo ni tan agresivo como un lavado normal. Tener en cuenta que solamente podremos utilizar el lavado ECO para cuando tengamos una colada con muy poca suciedad. Eh, tendemos a pensar que el programa ecológico va a ser un programa rápido, que no, al contrario, será un programa que durará más tiempo porque precisamente utiliza menos agua y utiliza menos eh, intensidad en su lavado, con lo cual al final necesita más tiempo para acabar dando un resultado de una colada óptima. Os voy a explicar sintético este programa al final resulta el programa más común de todos ¿por qué? porque en principio está pensado para admitir prendas de nylon o poliéster principalmente pero muchas veces lo utilizamos como un programa mixto de acuerdo podemos poner alguna prenda de algodón eh, puesto que no nos va a admitir grandes temperaturas con lo cual va a cuidar bien bastante bien la colada En el caso de esta lavadora Beko presenta dos tipos de programa rápido, uno de 28 minutos y otro de 14. Bueno, pues este programa es, eh, es el ideal para cuando tenemos prisa, nos queremos marchar de casa con la colada hecha o queremos quitarnos una colada rápidamente para luego hacer otra. Es un programa que en principio está pensado para lavar superficialmente la ropa, no pongamos ropa con manchas. Eh, importantes de algodón o de grasa porque no las, las va a lavar bien. Y al contrario de lo que se piensa que un programa corto va a gastar menos, Normalmente los programas cortos necesitan mucha cantidad de agua para hacer una colada en condiciones en poco tiempo, necesita mucha presión de esta agua, con lo cual también va a consumir, aparte de este agua, va a consumir energía para aumentar la presión y es fácil de usar, es muy común, pero no nos pensemos que es el programa eco, es otra cosa. Este panel nos presenta el programa de lana que, como su nombre indica, pues es un programa para lavar prendas de lana. Tenemos que tener también especial cuidado que no podemos programar, de hecho, la lavadora seguramente no nos deje temperaturas que suban o superen los 30-40 grados como mucho. Lo ideal es lavado en frío, no muchas revoluciones y no pasar de, estas, de esta temperatura. Bueno, ahora os voy a explicar el programa eh, Delicados. El programa de Delicados, en algunas lavadoras no lo encontraremos como programa a mano. Eh, ¿de qué, ¿Cómo funciona este programa? Pues funciona como un lavado a mano, eh, con eh, muy poca fricción de la ropa, los, los giros del bombo son muy lentos, muy cuidadosos, las temperaturas no son muy elevadas para intentar imitar, entre comillas, lo que sería nuestro lavado eh, cuidadoso con las manos. Mm, es ideal, podéis al final utilizarlo para lo que queráis, pero es ideal para prendas eh, de encaje, de seda o con, una, con mucha blonda. La centrifugación no va a ser muy alta eh, porque además estas penas no se van a poder planchar en la mayoría de casos y lo ideal es que no se arruguen mucho. Programa descargado. ¿Qué significa este programa? Bueno, pues a pesar de toda la diversidad de programas que nos presenta la lavadora Beco, nosotros queremos tener nuestro propio programa porque nos gusta lavar siempre de una manera la, nuestra ropa de algodón o siempre me gusta lavar las sábanas de esta determinada manera o la ropa del trabajo de esta determinada otra manera. ¿de acuerdo? Entonces, nos, esta lavadora con Smart nos permite descargarnos o personalizarnos de alguna manera un programa concreto en nuestro móvil o en nuestro eh, ordenador, seleccionando la temperatura que queremos, eh, la centrifugación que queremos y el tiempo que queremos. Y lo único que tenemos que hacer es dejarlo descargado venir aquí, seleccionarlo y darle a inicio. Esto nos va a evitar tener que estar modificando constantemente el algodón, pero esta vez con 30 grados. Eh, no me gusta con tantas revoluciones, lo bajo. Es decir, para ahorrar tiempo vamos directamente al descargado, que además lo podemos modificar cuantas veces queramos. No tiene por qué ser siempre el mismo. Bueno, a continuación viene más que un programa, una función. Bueno, vienen dos funciones, de hecho, la de centrifugado extra y la de aclarado extra. El centrifugado extra es cuando vamos a abrir el bombo para tender la ropa y vemos que quizá no hemos seleccionado la centrifugación idónea y queremos que salga todavía más seca. Bueno, pues es un programa muy cortito eh, que, o una función muy cortita en la que va a hacer una centrifugación rápida otra vez, va a duplicar la centrifugación de tu colada para dejarla un poquito más seca. El enjuagado extra está pensado para cuando por ejemplo, nos hemos pasado de jabón y vemos de que el bombo gira con mucho jabón, nos quedamos intranquilos, podemos añadir un aclarado a nuestra colada y asegurarnos de que va a eliminar al 100% el jabón del de lavado. Luego tenemos el programa de ropa oscura, una bueno, vez veces el, el programa Tejanos, el programa Jeans, ¿de acuerdo? Es un programa pensado pues, para este tipo de, te, de, de prendas, Tejanos, cazadoras, eh, que utilizan, tienen mucha resistencia a lo que es el lavado, con lo cual aquí podemos hace, añadir bastante temperatura si queremos, podemos añadir eh, bastante centrifugación porque es una ropa resistente que va a aguantar perfectamente eh, el lavado. Continuamos con el programa Sport, este programa lo que hace es el lavar de manera cuidadosa los tejidos de Sport, aquellos tejidos que tienen como una especie de, de capa superficial que actúa de impermeable o actúa de cortavientos, de acuerdo. esta capa es muy delicada, y hay que lavarla con extremado cuidado para que no se deshaga. Entonces, utiliza un lavado también con un suave movimiento de tambor para no dañar en exceso estas prendas y con unas temperaturas tampoco muy altas. Es aconsejable que tengamos cuidado a la hora de lavar estos tejidos de no poner cosas con muchas cremalleras o botones que pueden rasgar o dañar este tejido, que al final es lo importante de este tipo de ropa. El programa Manchas Pro está diseñado para atacar aquellas manchas que es que no se nos van ni con el programa de algodón, ni intentando frotarlas primero a mano. Es un programa bastante eficaz. Puede, o, puede combatir hasta 24 tipos de manchas, eh, los ketchup, las grasas, el, el chocolate, en la ropa de los más pequeños. Eh, todo este tipo de tejidos. ¿Qué hace? Pues eh, actuar con mucha agresividad, evidentemente, a altas temperaturas, con lo cual evitemos eh, poner tejidos de, delicados o de algodón o de lana. Continuamos con el programa Higiene. Eh, el programa higiene eh, va a combinar, bueno, está pensado también para atacar el máximo de ácaros o alérgenos posibles que puedan quedar en nuestros tejidos, en mm, casas donde hay personas alérgicas, este programa es, es muy importante. ¿Qué hace? Pues va a utilizar una temperatura quizá no muy alta, pero sí que utilizará la función vapor, que es la, la que se emplea en este sentido para atacar este tipo de alérgenos. Como dato interesante para y particular en este caso de las lavadoras Beko es que hay una organización británica eh, llamada Allergy UK que eh, estudió en profundidad este programa y al final determinó que eh, la, el programa de higiene de Beko, también llamado Steam Cure, lo que hace es atacar prácticamente el 99% de los ácaros de nuestros tejidos, alérgenos de eh, perros, alérgenos de gatos, eh, ácaros, incluso hongos. Con lo cual, eh, este estudio nos da verdadera fiabilidad ante este programa de, de Beco. Luego tendremos, ya casi por último, el programa de plumíferos. Eh, bueno, pues es un programa para lavarnos las chaquetas de invierno. Eh, los heredones de plumas, eh, sean las plumas sintéticas o no, eh, la verdad es que las trata muy bien porque utiliza un lavado muy parecido al delicado, temperaturas bajas, eh, largos centrifugados mmm, a, a pocas revoluciones, entre 400 y 600 como mucho. Eh, es aconsejable que aquí no pongáis más de una prenda a la vez, que, que la, la chaqueta o el plumífero que sea se mueva libremente en el bombo, que no que nos queden compactados y, sobre todo, lo muy importante, una vez acabado el lavado, lo ideal es ponerlo a secar enseguida, no lo dejemos en el bombo. Si puede ser directamente a la secadora, mejor, para que las plumas vuelvan a abrirse y podamos tener la prenda pues, eh, prácticamente como, como nueva. Por último, en el caso de este modelo de lavadora, sería el programa de camisas. Bueno, el programa de camisas es un programa muy parecido al mixto, es no utilizar una temperatura muy alta, es utilizar una temperatura media de entre 40 y 60 grados como mucho, una revolución tampoco muy alta para no arrugarlo y luego pasarnos tres horas plantándonos la camisa eh, y básicamente ya está. Ya está. Es un, la verdad es un programa bastante adaptable a otro tipo de prendas, pero bueno, eh, si tenemos el ejecutivo en casa que se cambia de camisa cada día, seguramente lo utilizaremos muchísimo. Y hasta aquí os puedo explicar eh, toda la variedad de programas que presenta este modelo de lavadora.